Violencia en el fútbol, en el deporte, pero bueno, más puntualmente en el fútbol porque es el más popular de los deportes. Este, yo no sé si ya nos llama la atención o no. En este caso fue el disparador nuestro lo que pasó en cancha de Murialdo. Vamos a tocar un poquito también el tema de lo que ha pasado en Independiente con los barras que usted también conoce mucho de eso. Pero esto que pasó en entre talleres y Murialdos y Murialdo digo ya no nos, o sea, nos llama la atención por la gravedad, pero no por el hecho. No sé si me explico lo que, lo sí, que sí, quiero claro. decir. Porque se dan, lamentablemente, estos de estos episodios, ustedes deben con, tener conocimiento, casi habitualmente. En realidad a veces sí, a veces no, porque uno tiene conocimiento por, por, porque eh, habla en familia, porque uno tiene eh, sobrinos eh, jugando en divisiones inferiores en, en el fútbol, y uno sí. lo escucha. Eh, porque de hace un tiempo que se tomó como decisión, me parece acertada, no pagar más servicios extraordinarios de policía para los inferiores, que me, pare, me parece una decisión totalmente acertada, eh, que, que no tengamos que tener policía para controlar a nuestros chicos. Por una cuestión padres. económica y por una cuestión de que uno dice, son chicos, ¿no? A ver. A ver, eh, era, me, me pareció muy muy acertada la decisión. Uh -huh. Eh, pero, sinceramente, uno escucha cada vez... Yo te escucho, vuelvo a decirte, una, una, una reunión habitual de familia que... Ay, hoy nos agarramos con los padres. ¿viste? ¿Y decís, ¿Cómo se...? Sí, porque insultaron a un chico... Estoy hablando de categoría. esta lo que pasó el fin de semana. Son chicos ya de 16, 17 años. Uh -huh. Son chicos grandes que no se justifica para no, nada. No, no, claro. Y, y, y aparte, hay una agresión a un niño. Digo, pero pero hablando, lo peor es que pasan categorías para abajo también pasan uh -huh. chicos de 10, 11 años que son insultados por los padres, ya no por los entre el mismo chico, que bueno, que lamentablemente tampoco tendría que pasar, pero lamentable, pero entre los, los padres del de de, de equipo contrario, insultan a los chicos de 10 11 años. Yo sinceramente lo digo, eh, hay una cuestión de que van a tener que tomar medidas eh, muy muy muy drásticas si esto no se frena, porque lo que pasó después, el fin de semana con Murialdo Talleres, es el inicio, ¿eh? puede ser sí. el inicio de algo... Porque te a estos chicos si no pasa nada. Así, eh, nos llamaron, llegamos, me, me dijeron que ahora van a ir a hacer la denuncia. Porque eh, no la, la, hasta el momento no... No, no, no pero se había terminado todo. Cuando llegaron a la policía ya había pasado. Ya se había terminado todo. Ya, como, llegaron, se, policía, llegamos por una riña. En, en, eh, ya cuando se llegó ya se estaba... Habían insultos todavía, pero no. Uh -huh. ya, ya había terminado la riña. Claro, sea. claro. Eh, me dice el director, ¿no? Eh, dice que no, que prohíban el ingreso de los padres. El tema detrás de esto es que no es tan simple para los clubes, porque los padres muchas veces, a través de las entradas que se cortan, que se venden, que no son muchas, pero con eso logran pagar los gastos de planillas... Entonces, sí. cortar ese ingreso por un grupo que es minúsculo, en definitiva, pero, pero yo creo que algo, yo es, es muy difícil a, para los clubes, no sostener después vos todo eso? No en se algo puede. coincido con el director Yo creo que algo hay que hacer con la división que hace problemas, no no, no con todos, por supuesto, sí. no prohibir los padres. Me parece que hay que hacer algo con la división. Se podría marcar que puedan ingresar única y exclusivamente tales y tales personas de esa división uh -huh. que ocasionó el problema. Eh, podría ser una pequeña, y una, una, una eh, digamos, un, indicio, un, un inicio... ¿Sabes lo que pasa, Tano? que eh, Bueno, vos curió mucho y, y yo también, eh, eh, a mí me encanta eh, el fútbol y soy del palo. Eh, siempre, todavía, y, y es parte de la sociedad, nosotros eh, tenemos muchos derechos, sabemos todos nuestros derechos. Ahora, pocas obligaciones. Uh -huh. eh. La obligación de ir, quedar, de, bien. De, de, de, de, cuidar, eh, de cuidar al otro, de, de, de no insultar. Estamos hablando de menores, estamos hablando de, de, de gente que vos... Yo he visto padres que se ponen en la tela a insultar al árbitro, todo el partido insultando al, o insultando no, a lo mejor ahora no, porque no se puede insultar mucho, pero porque también estos dos delegados que eligen por clubes claro, son de, de, los que van lo que deben... y calman y qué sé yo, pero todo el tiempo el hostigamiento al, sí, al, al sí. árbitro es tremendo, ¿viste? Entonces... Sí, y eso es lo que subyace, o sea, es lo que vemos todos, Exacto. pero después Está esto de la presión, que están, que es otro tema también para charlar, a lo mejor en otro debate, que es la presión que están teniendo esos niños. Uh -huh, exacto. Está, están todos los padres, no sé, eh, pidiendo que, no sé, o, o se juegan una copa mundial, ¿no? No, no, o sea, no sé. muchos padres creen que se van a salvar con sí, ese niño. Sí, van y le preguntan al, al técnico por qué lo dejó de suplente, claro. te, entonces no te lo traigo más, lo sacan de un club donde a lo mejor el chico hace tres tristemente tristemente porque es lo, lo que hablábamos recién no solamente que tienen a Messi sino que muchos padres vuelcan vo, en ese niño sí. su salvación la salvación claro. de la familia porque a lo mejor tiene algunas condiciones, pero no todos los que conocemos, no todos los que uh -huh. tienen condiciones no, llegan. Aparte, eh, es, es para hablarlo largo y tendido, ¿sabes lo que pasa muchas veces? algo que Hay muchos pibes que entran en depresión, ¿Sí? porque no solamente es la presión que tienen por jugar, claro. sino Tú esa sabes. carga que les hacen creer que además que son Messi... Y cuando viene el rechazo, los chicos entran en depresión porque no lo tienen en cuenta, pero no, no, puede cuando, pasar, cuando, no toleran cuando, la cuando no metes el gol, claro. Y porque exacto, llega el, exacto, el, los exacto, que claro. llegan finalmente al éxito, entiéndase por éxito jugar en primera, es un porcentaje mínimo ínfimo, es ínfimo, es mínimo, ínfimo, pero ínfimo. Usted imagínese que a, a, a Buenos Aires aproximadamente, aproximadamente, por año van a probarse aproximadamente 10.000 a 15.000 niños por año. Y los que quedan son 100. Claro. ¿Y de esos 100 los que llegan son? De esos 100, 200, 1, 2, 3. Esto es la realidad lo que eh, lo que hablábamos previo al, al aire. Eh, creo que nosotros, los padres, le meten tanta presión, le llevan tanta la presión al niño, que lo que termina pasando es que hasta muchos niños dejan de estudiar, porque también creen que, que van a ser la salvación de la familia. Entonces, uh -huh. eligen... Gracias a Dios los clubes de Buenos Aires, la mayoría de los clubes de Buenos Aires hoy que se están llevando chicos a probar y quedan definitivamente en, en la institución, le dan la pensión y sí o uh -huh. sí es obligatorio el estudio. Sí o sí. Eso, es, ha es, es, eso, eso ha mejorado muchísimo a la hora de, digamos, desarraigar a un niño de una provincia, de uh -huh. su familia. Hoy, imagínese que, no sé si todos son padres acá, pero... Eh, yo lo hablo mucho con mi hermana, que tiene un, gracias a Dios, un sobrino que, que juega bien. ¿entendés? Entonces yo le digo, hermana, imagínate que vos, si Dios permita, viene y te a los 12 años se lo van a tirar a Buenos Aires. 12 años, están viviendo sí, solo sí. en una pensión. Sí, sí. Eh, a partir de los 12 años. Por mira. eso el golpe que, cuando que te locura, dicen que no, ¿no? es difícil. Claro. ¿no? Cuando te dicen, claro, ese chico, imagínate que te lo desarraigaste a tu familia. Te hace todas las inferiores. Cuando llega a los 18, 19 años. Te dicen que no. Te, te dicen que no. Te dicen, bueno, ya está, te pega la vuelta. Eh, no está mal, lo que, lo que hay que estar no, es no, preparado. No, no puede clarísimo. pasar, o sea, El tema es tenerlo claro. Después tenemos otro tema, Néstor, este que es el, el de los barras. Este, sí. que Ese me parece un temón este y muy sensible. Por, por, ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, yo muchas veces he sido crítico de los operativos, usted lo sabe, muchas veces lo he ponderado. Ustedes salvaron hace poco un partido de Godel Cruz. Sí, sí. A ver, yo, para ponerlo en contexto, me parece que en Mendoza, gracias a Dios, y si todavía no tenemos esa organización de barras que tienen otras provincias grandes ah. eh, en donde yo le podría decir o rosario córdoba sí. en donde eh, digamos el negocio de la barra en eso en, en, en buenos aires en esos lugares en mendoza en mendoza no hay o sea, un negocio eh, porque nosotros tenemos entendido eh, la, la barra de otros clubes o en otras provincias grandes, manejan el estacionamiento, manejan la, la comida, eh, muchísimas entradas a la reventa. Sí. Eh, esto acá en Mendoza no, por ahora, no lo vemos, no, no, no, no, no está pasando ese, ese gran negocio. Lo que sí tenemos algunos clubes grandes y algunos clubes chicos. Yo ponía el ejemplo hace muy poquito en una charla que teníamos a nivel nacional con en un foro que se hizo a nivel nacional sobre espectáculos deportivos nosotros Mendoza fue la primera provincia dentro del país que trajo tribuna segura y empezamos a aplicar nosotros desde el Ministerio de Seguridad el, el, el, el, lo que es el cómo se llama el derecho de admisión uh -huh. eh, antes lo hacían los clubes nosotros eh, le sacamos la responsabilidad a los clubes por la amenaza que es, que es muy difícil claro y lo tomamos nosotros entonces bueno tribuna segura digamos se inauguró en Mendoza nosotros trajimos el programa y bajó muchísimo Muchísima la, la cantidad de, de, de, de hinchas, digamos, delincuentes disfrazados de hinchas de buena cancha. ¿Por qué? Porque tenían algún pedido, porque tenían algún antecedente, entonces quedaban inmediatamente detenidos. Muchísimo. E incorporamos 300 personas con eh, antecedentes al sistema de derecho de admisión, antecedentes por violencia dentro del fútbol. Eso fue el primer. Eh, sí. eh, ahora. Todo esto tiene que estar acompañado también de, una, de un compromiso del dirigente. Pero, pero dirige, dale, dale, dale. A mí me da la sensación que el dirigente... A ver, lo del negocio no se puede llegar a ser discutible. Se me ocurre el caso Aguilera, han tenido bastantes negocios. Incluso hasta viajes al Mundial, en el caso de Goy Cruz. Y también me pregunto si no hay negocio, ¿por qué existe la pelea entre las barras? Bueno, yo te lo puedo decir. Muchas veces se disputan los problemas de los barrios las barras. Claro, que ahí está el sí. negocio. Que vuelvo a decirte, pero que no tiene nada, Digo, lo, lo que vos dijiste ahí no sé, no, no... A nosotros, lo que tiene que ver con la organización de Mendoza, la barra de Godoy Cruz o los que son... Sí. Digamos, no manejan el, el estacionamiento, lo uh -huh. no maneja la Liga Mendoza de fútbol, los, los... Reventa de entradas, ¿no? Eso sí puede no. haber. A ver, vuelvo a decirte, a nosotros, si nos contara eso, nosotros el otro día, uno de los problemas que tuvimos fue porque una persona estaba revendiendo entradas y, sí. y, y lo llevamos detenido. Digo, uh -huh. A ver, que esté institucionalizado... A nosotros no nos... Sinceramente lo digo, lo hemos cortado o lo hemos... Esto hemos encontrado uno de los principales problemas, no en este último partido, en el anterior, era porque estaban revendiendo entrada ahí cerca. Y esas personas fueron detenidas. Sí, fueron, el, el, el de ¿sí? El de Cruz Sí, también hay una cuestión, muchas veces se tranza un dinero sí. que reciben por mes, esto no, hay, yo sí, no sí, lo sí, voy sí, a negar, es así, y cuando se rompe ese diálogo... Lo hacen de forma extorsiva. Sí, los barros este, van a sí. los dirigentes, pagame o... Algo va a pasar y hemos visto que. Acá esperamos que cuántos da, años se va por tener sí. un equipo en primera división. Sí, claro. Que fue de Cruz, que volvió uh -huh. después de muchísimos años y los Barra decidieron suspender el partido. No se jugó. Porque a, no habían arreglado. A mí me da la sensación con el tema de, de dirigentes que vos mencionabas recién. Eh, perdón, que vos mencionabas, Néstor. Que por ahí también me pongo en el lugar de ellos y digo, también es muy difícil uno como dirigente eh, Terminar siendo rehén de una situación extorsiva y tenés que ir a plantarte a un, Ojo que también hay dirigentes que se aprovechan de eso, y lo sabemos, sí. pero también tenés que ir a plantarte a un grupo de barras que te están amenazando violentos, vos como dirigente ¿Sí? que no tenés ningún no respaldo en términos mal, ¿no? de claro. seguridad. Claro, la gente, nuestra investigación investigaciones ha pedido hasta nombres en forma privada, tener, sí, sí, sí, claro. como para seguir, digamos, para uh -huh. seguirlo, o tampoco podés acusar a alguien si después no lo seguís y claro. realmente se comprueba que esa persona está haciendo Obvio. lo que decís si vos que está haciendo digo al dirigente no vos sea, al dirigente sí, sí, sí. eso se da en cualquier caso por ejemplo si tiene antecedentes o no, no a ver lo que leemos digo lo que él dice que muchas veces para, para no exponer a los uh -huh. dirigentes lo que hicimos nosotros fue el derecho a iniciar nosotros uh -huh. digo ya nosotros tuvimos ese, ese compromiso de decir bueno esta persona tiene antecedentes usted no entra listo por por violencia en el fútbol no estamos hablando por siempre o sea, por, por algún hecho sí, de violencia sí, sí, sí, en el vinculado, el vinculado al fútbol vinculado al fútbol a muchos dirigentes le hemos planteado que en forma particular, privada, sin sin, sin tener que hacer denuncias ni nada, nos, nos, nos dé algunos nombres de quienes pueden ser las personas que uh -huh. ellos sepan o conozcan o hayan tenido alguna situación, que tengamos que seguir más de cerca por el tema claro. de violencia. Y tampoco hemos tenido nombres, ¿eh? o sea no es que, no es que lo expongamos. Eh, eh. Eh.